ANSIS. Bien, gracias, amado Yerjan y amables televidentes. Francis, el, el presidente eh, de la República Ajá. Dominicana, conjuntamente sí. con un grupo de funcionarios, viajó a España. Está, creo que está llegando ya. Sí. Eh, y mira, el, ellos pagaron la diferencia. Miren, si estamos para... saliendo hacia Madrid, dice José Paliza, acompañado del presidente Luis Abinader, siempre eh, procurando racionalizar el gasto. Eh, el, el gobierno pagó el boleto en, econo, eh, eh, en clase económica y nosotros pagamos con esta tarjeta la, la diferencia la para diferencia. un vuelo de primera clase exacto bueno y por la investidura el presidente por más sencillo que ¿Quién pueda paga la tarjeta de crédito <risa> eso es lo que yo quiero saber que paga sí. la tarjeta de crédito de ellos bueno, son gente que tienen su vida propia. El presidente tiene una, una fortuna de unos 4 mil millones de pesos. Ok, pero ¿y el presidente de la república tiene que viajar en económica? Bueno, debiéramos de tener un avión presidencial, que yo siempre pero he dicho y me he inscrito en la, en la de criticar a López Obrador, que lo primero que anunció era viajar, y hizo ese show varias veces de viajar conjuntamente con el público. Sí. Los presidentes tienen que tener la diferenciación del ser el, el, el representante de un Estado claro. y la seguridad personal de un presidente eh, y la comodidad con que tiene que viajar. Debe tener el Estado Dominicano un avión presidencial. Y como lo tiene México y lo tiene todo, todo, y Venezuela lo tiene. Y, pero... Veremos cómo se sortea la suerte ahí en lo adelante. Miren. Con tanta deuda social sí. que tienen, tenemos en este país, ponerse a gastar cuatro aviones un avión es como medio jodón. Hemos tenido información importante y mirando el Jaya, que recoge la, el anunciado presupuesto del municipio que ya debe empezar a, a instalarse por el sistema gubernamental en los próximos días, ya debe estar finalizando porque aún opera el presupuesto del año pasado, asciende a unos 361 millones pesos. Una de las, de las cuestiones que debe de uno plantearse, ¿cuál sería, aparte de esas necesidades perentorias que tenemos como sociedad, como ciudad, y la que es, eh, las distintas comunidades pudieran ser las más prioritarias que el cabildo haya asumido como tal. Pero también hemos visto importante inicio de obra del de nuevo local del cuerpo de bomberos, no pudo haber sido mejor elegido que el de acá de la Fran Grullón donde opera hasta eso, la fecha, eso es una locura ponerlo ahí, pero, porque esa es una de las avenidas más congestionadas de San Francisco, pero, porque es una entrada y salida del sí, pueblo, pero peor hubiese sido en, en Inespre, como lo tenían pensado, digo yo, porque mira, ahí va a ser un problema serio. Bueno, eh, está en el área abierta, no de la isleta, eh, y, y creo que está en un punto, en un punto equidistante en la ciudad de donde están los los conatos o se puedan producir conatos. Y tiene una amplitud, eh, ciertamente dentro del perímetro de la ciudad no hay local o, o, o solar que pueda albergar el tamaño de los camiones que que tiene actualmente el Cuerpo de Bomberos bajo la gestión del general Luis Elías Esmuldo Rodríguez, y que esto puede traer consigo un alivio en la zona del Palacio de Justicia, que voy a estar pendiente, y quiero que ustedes también, de qué se podrá pretender hacer en lo que fue la antigua chocolatera. Como se le llama a la chocolatera, uh -huh. que era el almacén de paso del ferrocarril. Del ferrocarril. Yo jugué en, lo, en los vagones cuando estaban abandonados detrás. Y luego vino el comedor económico en los años 76 por ahí. Y se fue creando toda esa estructura de la Santa Ana. En la parte. ¿Qué pasó? <ríe> Rolex. En la parte no son buenos estos muchachos. En la parte eh, más importante que nunca hemos tenido una planificación del entorno o de las vías de crecimiento de nuestras instituciones. Me refiero que el palacio de justicia, la parte trasera y la parte lateral de lo que hoy es la chocolatera pudimos verla en función de, de una creación de viviendas informales en principio que ahora han adquirido propiedad sus, sus eh, propietarios, como es el caso de una línea de, de edificio que está en la, en la entrada directa cuando uno mantiene la derecha, del, de la calle Colón esa infraestructura pudiéramos decir que esa es la parte natural de cre de, del crecimiento de la, de la, del palacio de justicia nosotros tenemos que armonizar esa zona para que haya amplitud y haya movilidad en ese lugar, ya que no va a estar el cuerpo de bomberos que hasta la fecha se ha advergado ahí. En, esa, en, esa, en esta oportunidad esperamos que sea una infraestructura que verdaderamente le dé un espacio moderno y, de, y que nos prometen que serán unos siete meses. El otro orden importante de la municipalidad que quiero resaltar Aparte del presupuesto que ya está en marcha. ¿Pero ¿pero qué tú propones entonces eh, ahí, Francis? En el área de la chocolatera, del área del entorno, sí. que pueda ser integrado a necesidades de amplitud del Palacio de Justicia. O sea, desbaratarlo. O hacer un buen parqueo ahí. Bueno, no, no, no, no, no escúchame, escúchame que te interrumpa. Tú lo que quieres es mantener no aquí, la, la, la base histórica. Yo creo que eso debe ser ahí un museo. El museo. Yo creo que eso bueno, debe no ser puede un museo, ser. porque, porque eso, éramos... eso representa el desarrollo de la zona sí. eh, y básicamente uno de los, de lo, de lo, de los sí. puntos de, de arranque en el desarrollo Pero de la zona. Pero tú Francisco sabes que estuvo expuesto por nosotros mismos, los ciudadanos, a que ahí Mamá Juana, le decía Mamá Juana, el que cultivaba eh, lechuga, uh -huh. Lo motivaran en aquel momento a que fuera al ayuntamiento, a que pidiera un permiso para que le dieran un, una especie de contrato de arrendamiento. Lo hicieron así y a la vez lo convirtieron en un proyecto de saneamiento, aún teniendo un título propio de esa entidad que operaba como, como la encargada del tren. Y se logró una sentencia. Donde no participó el ayuntamiento activamente, sino que el ayuntamiento fue y dijo, yo vi cuál fue el planteamiento, que no tenía ningún interés sobre eso. Pero el ayuntamiento de ese momento, en conturbernio, eran empleados del ayuntamiento. No tuvo más que un juez dar una decisión de otorgarle la propiedad a esa persona. Correcto. eso somos nosotros. Cuando nos interesa arrebatarnos o aprovecharnos de las cosas del, de la ciudad, del, del orden público. Digo yo, los seres humanos, porque yo no lo hago ni lo haría nunca, aún teniendo todo el conocimiento de causa. Pero cuidado con qué se reparte ahí, después de ahí. ¿Qué, se va, qué vamos a hacer ahí? Muy bien. Te, comp te compro la idea, que siempre hemos necesitado un espacio claro, un para museo. crear el Museo Histórico de San Francisco de Macorís, al punto que nosotros no hemos podido tener un proyecto desde el ayuntamiento que nos permita conservar la memoria histórica del pueblo franco-macorizano. Hay edificaciones del 1900, del 1900, a donde están los RICÉs, son edificaciones de almacenes creadas en época de inicio del siglo pasado. Que partiendo de ahí, tú dices, bueno, y te va a los caluches, que precisamente cuando hicimos aquel movimiento por el Museo Histórico de San Francisco de Macorís, que muchas de las piezas se las han llevado y están en casa de ciudadanos, abajo de lo que hoy es el, el Club Esperanza, aún se guardan muchas piezas de esas que deben ser recuperadas. Lo que es el parque de Juan de Dios Ventura Simó, lo destinamos para eso, por eso se cerró la parte de la isleta, lo que la gente le llama el alcohíris, pero tampoco se logró llevar ahí el museo de San Francisco de Macorís. Que partiendo de ese comercio, que fue el que floreció, aquí habían importadores ya en esa época, y por eso existía en el puerto, el puerto de, de Sánchez y salía el, el tren de allá aquí. Que precisamente uno de esos almacenes del puerto es el que alberga el veremérito cuerpo de bomberos de Sánchez. Donde tú puedes ver aún atuendos completo del 1901 y 8 que es cuando se funde el nuestro. Entonces yo creo que nosotros debemos, aparte de ser exigentes con el ayuntamiento, en el cumplimiento, en el cumplimiento, en el cumplimiento, aquí tenemos que ponerle orden a las cosas y cómo la planificamos y cómo algunos se aprovechan de espacios, eso hay que tenerle cuenta para no perder esos espacios y no saberlo emplear a futuro. Y una parte importante es que yo había dicho que se estaba trabajando a los fines de poner en marcha lo que ha existido en el ayuntamiento desde la resolución 11 de eh, 1-2011, y es la imposición de multas o levantamiento de infracción que pueden terminar en una multa. Porque el inspector de, plan de, de ornato y limpieza podrá imponer, hacer levantamiento de infracción a quien lance basura, al negocio que no se ha conectado con el orden organizacional de la ciudad y hace que sus cajas, porque le recogen la basura, sus cajas, la tiremos como le dé la gana en el piso. Incluso ocupando la acera, ¿ves? A veces no, es en las aceras y creen que eso es el y eso es un derecho que ellos tienen. De llenar la acera de caja. Entonces, el ayuntamiento tiene que poner regulación sobre esto y ya ha puesto los carteles en la dirección de ornato y limpieza, que era lo que nosotros decíamos. Tenemos que ver un funcionario de ornato y limpieza actuando. Todo le cargan al alcalde. Y el alcalde tiene una estructura de administración que debe operar. Lo mismo pasa que todavía anoche me estaban comentando y la gente está inconada con el alcalde. Y no entiende que la responsabilidad de la recogida de basura está en manos de una empresa que debe de posicionarse y definitivamente resolver el tema de la frecuencia de recogida. Pero tenemos otro problema. La frecuencia de recogida con comercios que generan mucho volumen de basura, más la basura de las casas, de los hogares, es un gran problema. Tú sabes lo que tarda recogiendo en la surtidora de nuestra amiga ahí en la calle Colón, esa, esa basura suelta. No es lo mismo cuando ellos van cruzando, encuentran la funda y la lanzan. les Es más fácil. Pues yo espero que en los próximos días el alcalde disponga de ese encuentro de comerciantes del centro de la ciudad para coayudar a la limpieza y el ornato de la ciudad. O de lo contrario, se verán con la imposición de multas que va a partir de 10 mil pesos según la ley 120 y la ley 176 bajo el amparo del de la operación del departamento legal de, del ayuntamiento que deberá darle seguimiento en el tribunal para fijarle esas multas a los infractores de la ley municipal y sobre todo del ornato y la limpieza en la ciudad, que es la única vía que tenemos para empezar a tener una ciudad más presentable. Yo quiero ver mi ciudad limpia, por eso digo San Francisco limpio que te quiero limpio.